Bueno, hoy vamos, hemos convocado un consejo provincial eh, que coincide con los dos años de mandato municipal y como, bueno, eh, digamos, inicio de lo que eh, es... ...la Asamblea Provincial y la Asamblea de Izquierda Unida... ...hoy eh, vamos a aprobar las normas... Eh, ...de todo lo que es el proceso asambleario... ...el Consejo Provincial eh, comenzará haciendo un recuerdo... ...a el que fue Coordinador Provincial de Izquierda Unida... ...y exalcalde de Córdoba, eh, Andrea Ocaña... ...que bueno, desde que falleció... ...pues no hemos tenido la oportunidad de hacerle ese recuerdo... Y, ...y a partir de ahí, bueno, pues habrá un debate político... ...sobre cómo han ido estos dos años de gobierno municipal... No en Córdoba, sino en la provincia, con todos los gobiernos, los co-gobiernos y también el trabajo que estamos haciendo desde la oposición. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, como digo, un debate sobre el proceso asambleario que va a ser Izquierda Unida a partir del mes que viene. Y bueno. Vamos, en general, hacemos una valoración muy positiva de, de los gobiernos y de los cogobiernos. Nuestros concejales y nuestros alcaldes y alcaldesas están haciendo un magnífico trabajo. Eh, desde Izquierda Unida valoramos muy positivamente eh, que se puede gobernar de otra manera y que lo estamos haciendo en los gobiernos municipales de Izquierda Unida. Y bueno, también como fuerza política que está en la institución y en la calle, valoraremos el trabajo del plan de acción que ya nos marcamos en enero para bueno, todo lo que tenía que ver con las reivindicaciones de la marea verde relativa a la defensa de la educación pública, a la marea blanca relativa también a la defensa de la sanidad pública y bueno pues muchísimas más reivindicaciones en las que hemos estado eh, que en el día a día eh, bueno pues han sido eh, conflictos ...políticos y sociales que hemos tenido en la provincia de Córdoba... ...y donde Izquierda Unida pues prácticamente vamos, podemos decir... ...que hemos estado en su totalidad, sino militantes... ...hombres y mujeres de Izquierda Unida en esas reivindicaciones... ...y eso es el, lo que vamos a debatir hoy. O sea que un análisis de lo realizado a lo largo de dos años... ...y quizás también un poco planificar pautas ...de cara a próximos comicios o... El... Hombre, estamos en, un, en, en el debate asambleario... ...se produce lógicamente todo el debate de futuro... ¿no? ...el análisis de lo que se ha hecho... ...dónde hemos acertado y donde hemos fallado... ...y luego, bueno pues a partir de entender el presente... ...proyectar el futuro, viendo hacia dónde vamos a trabajar... ...y hacia dónde vamos a encaminar nuestra estrategia política... ...con respecto fundamentalmente a las elecciones autonómicas... ...que son las primeras, que eso lo analiza la Dirección Andaluza... ...y posteriormente... .a las elecciones municipales. .donde bueno, pues en, en ambos casos hay un debate sobre las confluencias. .y hay un debate sobre cómo Izquierda Unida va a afrontar esas elecciones. .y eso también, bueno, pues es parte del debate de la Asamblea Provincial y Andaluza. ...de algo negativo realizado, le dice que los dos años positivos... ...pero ¿alguna crítica negativa para Susana No, porque aquí hacemos valoraciones globales de todos los ayuntamientos... ...y en lo global, no en lo particular y en un tema en concreto... ...pues valoramos muy positivamente el trabajo que ha hecho nuestra gente... ...en las instituciones, no, no, no, no entramos en el detalle a lo mejor de un pueblo... ...de un barrio de un tema de Córdoba capital, sino que hacemos una valoración global... ...y a partir de ahí, bueno, eh, nosotros intentamos siempre gestionar con transparencia... ...con honestidad, con honradez, gestionar defendiendo lo público... ...gestionar defendiendo a los que menos tienen en esta sociedad... ...que cada vez son más por desgracia... ...y en ese debate que hacemos siempre, en un, eh, que es un debate muy, muy nuestro... ...entre el capitalismo y el, y el trabajador, entre el capital y el trabajo... ...que le llamamos nosotros, pues la defensa de esa contradicción... Frente bueno, a, a los que más tienen y a los más poderosos pues, se sitúa Izquierda Unida defendiendo a la amplia mayoría de la sociedad española que, que son por desgracia hoy los que, los que están sufriendo las consecuencias de aquella mal llamada crisis que como habéis visto pues se ha eternizado en el tiempo.